Damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos al tercer acto. Esto tenía que suceder. Por fin tenemos un foco. No obstante, no es la única alegría que me he llevado hoy. Esta mañana me han llamado a la puerta, era el cartero y me ha traído una cosita que me encanta. La quinta temporada de Juego de Tronos. Mamá, muchas gracias porque sé que has sido tú. Pienso con mucha fuerza que George RR Martín... Está a dos libros de conseguir la mayor y mejor historia de espada y brujería de todos los tiempos o, tal vez, el mayor batacazo. Nunca se sabe. Dicho esto, adelante. Y si bien, efectivamente, Juego de Tronos, la serie televisiva de tantísimo éxito, tan amada y tan odiada, ya se distancia mucho a nivel de guión del argumento original de la novela... No voy a hablar de esto. Voy a hablar de otra cosita. El otro día tuve una conversación con mi amigo Delgado, que es un titán en todos los sentidos, y recordamos aquella época en la que no existía internet. Que básicamente las revistas de cine eran, eran un bien muy preciado en los kioscos. Había muy poquitas, estaban contadas. Y la única manera de ver una película era el cine o el videoclub. Para poder adquirir una película en un videoclub estaba el factor suerte, que tú llegabas y estaba la película que tú querías, o conocías al señor o señorita que estaba atendiendo en el mostrador y te la guardaba, o paciencia. Mi amigo Delgado y yo pasamos muchos días y muchas tardes esperando pacientemente en el mostrador hasta que alguien le devolviese para poder llevarla en la casa y disfrutarla. Uno de esos títulos que nos dio mucho dolor de cabeza, que siempre estaba alquilada, era Pacto de Sangre. Pacto de Sangre tenía, tenía una de esas portadas que te llamaban muchísimo la atención. He visto desde carteles artesanales, incluso este que tenemos aquí, de, de la edición remasterizada de DVD, que nos llama, nos llama mucho la atención esta mano demoníaca marcando el rostro de una chica, y hasta que lo conseguimos fue con el paso del tiempo que, bueno, que descubrí cositas de, de esta película. Por ejemplo, habría que hablar de, de, Stan, de Stan Winston, el director. Este señor es muy célebre, pero no por su trabajo como director, sino por su trabajo como diseñador, modelador y creador de criaturas. Tenía un trabajo impecable, bueno, se le puede ver su trabajo impecable en, en Aliens El Regreso, eh, un trabajo maravilloso en Predator, en Parque Jurásico, bueno, y un rotundo y larguísimo, etc. Pero bueno, en el rodaje de Aliens El Regreso conoció a Lance Henriksen, para todos nosotros, Bishop el androide bueno, este actor, Lance ha trabajado mucho, tanto muy bueno como muy bajo presupuesto lo vemos en sagas como Alien o incluso haciendo de malvado en alguna película de Jean-Claude Van Damme, que en su momento eran muy taquilleras, pero también ha hecho mucha TV movie, mucha serie B, el caso que, que estas dos personas hicieron buena amistad y el señor Winston tenía en la cabeza una criatura el gran cabezón un kinghead parieron la idea, se guionizó y se llevó a cabo una historia que tenía tintes de, de cuento de la cripta la América más oprimida la América más recóndita la América más profunda gente con un modo de vida muy sencillo pero llega un grupo de adolescentes de la ciudad problemáticos dignos de un vídeo educativo que con su tabaco, su alcohol y sus vehículos de motocross, accidentalmente, matan al hijo del protagonista, en este caso, Lance. ¿Qué es lo que ocurre? Al parecer había una leyenda que circulaba en el folclore de, de, de esta ubicación, de este marco geográfico, de que había una bruja que podía aliviar su dolor. Fruto de la visita a esta bruja con su hijo, con el cuerpo de su hijo, la bruja le dice que no está en sus poderes el resucitar, pero sí un acto de venganza. Ergo, por medio de un pacto de sangre, despiertan al gran cabezón, a Pumpkinhead, que es un demonio, porque la película expresa que, que hay un demonio para cada menester y este demonio es el que se encarga concretamente de la venganza, es su labor. Y no va a parar hasta acabar con todos los responsables de la acción. Ah, y por supuesto, también acaba con el que se interponga. Bueno, esta película está llena de, de iconos religiosos, porque si bien la, la ira y la venganza son el principal detonante, lo que es el, el perdón y la redención aparecen como, como contrapunto y no paran de medir sus fuerzas. Bueno, es una película interesante. El, lo que es el personaje del Gran Cabezón, pues se hizo bastante célebre. Y bueno, pues salieron su, su gama de muñequitos, salió el cómic. O sea, tuvo una explosión de mepsan de magnitud considerable. Y ha habido secuelas, que, bueno, algunas mejores que otras, algunas directamente para TV Movie. Pero bueno, se creó algo interesante. Si bien el director no ha tenido mucha fortuna en posteriores trabajos como director, sí la ha tenido como creativo. Y el señor Lance, pues bueno, nunca, nunca ha trabajado, nunca ha parado de trabajar, ¿no? Aparecen desde cine independiente a, a cosas de bajísimo presupuesto. Pero bueno, es una anécdota muy interesante. También mencionar que este señor Lance eh, ha sido co-guionista de, de comics de terror y ciencia ficción, comics de Dark Horse que tienen bastante reconocimiento. Y ya que hablamos de, de estrenos y de videoclubs, pues hay otro título que siempre me ha gustado, que considero que es muy importante, que es vital. Este es un poquito anterior, Fantasma, de Don Coscarelli. Esta edición en DVD es remasterizada. Si bien voy a hacer una pequeña observación, los extras están bastante bien, porque te viene mucho material del rodaje, sobre todo de los ensayos en Super 8. O sea que, que eso está fantástico, está muy bien, pero en el remasterizado... Algo sucedió que los primeros minutos la imagen tiembla un poco. Bueno, por el resto la verdad que es una edición que calidad-precio a es, es muy interesante. Este fantasma de Don Coscarelli. Eh, Coscarelli ama España. Y os explico por qué. Fantasma aquí donde la veis compartió cartelera ese mismo año con Alien el Octavo Pasajero. O sea, estamos hablando con un mito de, de la ciencia ficción. Bueno, pues Fantasma que está con esa línea de visoría entre el terror y la ciencia ficción pues al, algunos días tuvo incluso más recaudación que alguien el octavo pasajero o sea que Don Coscarelli siempre dirá que España fue el lugar donde tuvo su primer gran éxito el film eh, nos cuenta la historia de un chico que ha perdido a sus padres solo le queda a su hermana y su tío Reggie que es un caballero que vende helados y toca la guitarra y ve que hay acontecimientos muy muy extraños en su, en su municipio nunca olvidaré una sesión espiritista con, con la abuela de una de sus amigas que son de esas escenas que a uno se le quedan grabadas a fuego el caso es que este chico observa que hay desapariciones y movimientos muy extraños en este pueblo y todo acaba relacionándose con el hombre alto un hombre desgarbado, mal encarado que es el encargado de, de lo que es el tanatorio que está junto al cementerio hasta que efectivamente descubre ...que este señor se dedica a secuestrar los cadáveres de las personas recientes... Amén, que es el encargado de sus asesinatos... ...para transformarlos en enanos... ...para pasarlos a la gravedad de su planeta y utilizarlos como esclavos... O sea, ...hay un aporte interdimensional... ...por eso te digo que aunque tenga esos tramos de, de terror... De ...lo que es la línea de la ciencia ficción la, la traspasa de forma continua... ...la banda sonora es sensacional... Sintetizador ochentero Aunque ya estábamos a finales de los, de los 70 Pero el sintetizador estaba ya ahí pegando muy fuerte Es una de las películas favoritas de, de mi amigo Rafa Lázaro Y bueno, pues he tenido la oportunidad de darle un repasito Porque realmente merece la pena De hecho, El hombre alto es uno de mis monstruos franquicia Después de, de Jason Burgis Siempre me ha llamado mucho la atención Y también tuvo su momento No solo fue Pumpkinhead, De hecho, El hombre alto tuvo su propio Merchant Aquí lo tenéis Bueno, pues os he comentado un par de títulos Uno de finales de los 70, uno más al entrado en los 80 Que desde luego son, en mi opinión, imprescindibles en, en la biblioteca de cada persona, de cada coleccionista Si bien constantemente le doy gracias a Chrome por los vídeos comunitarios, el cine de barrio y el VHS Ahora estamos en otro momento Antaño también costaba mucho comprar cómics, llegaban pocos números a los kioscos, la, las tiendas especializadas que había por Madrid me pillaban un poco lejos porque era muy pequeño y había que coger un par de autobuses, así que dependía de, de los niños grandes del cole para que quisieran prestarme los suyos. Iván, desde aquí te doy gracias por prestarme tus cómics de Lo ben, ¿no? vale? aunque me vigilaba siempre desde la nuca en la escalera, pero gracias por dejarme leerlos. Bueno, pues esta semana he hecho mi otra, mi otra compra mensual. Os comenté que yo soy asiduo a dos tiendas. Si bien en Karankomis soy de, de formato americano, eh, Raccoon es eh, mi tienda preferida para, para el manga y para el merchant. Raccoon es una tienda fantástica. Desde aquí aprovecho para, para saludar a Tatin y a toda la plantilla, que son unos tíos fantásticos. Son gente muy competente, muy amable, que siempre están ahí para, para asesorarte. Pues el otro día pequé y pequé muchísimo porque, como os comentó, esa tienda es la, la meca del Merchant. Es muy grande, hay un poquito de todo y ya sea que te guste desde el videojuego al manga contemporáneo a los clásicos, siempre o está el cómic o está la figurita o está el llavero o está el cromosés. Es, es una pasada. Y bueno, pues me gustaría enseñaros un poquito lo que, lo que adquirí, ¿no? Antes de, antes de entrar un poco en materia. Porque eh, vamos a ver, Tom Baker es mi Doctor Who favorito. Eh, lo que es el cuarto Doctor, aquí, aquí lo tenemos, lo descubrí gracias a La Forta, porque antaño Telemadrid y compañía, pues sí me gustaba, porque bueno, compraban paquetes de, de series. Y así descubrí concretamente a Tom Baker, mi Doctor Who favorito y su destornillador sónico. Los muñequitos, lo que son los pop, estos muñecos cabezones me gustan un montón. Y bueno, pues este lo, lo necesitaba para, para mi colección. Lo hay incluso más pequeñito, ¿no? Dependía de gustos. También tenía una espinita, porque en mi casa somos somos muy Harry Potistas, Allí, bueno, en cuestión de Harry Potter, tienen una monstruosidad. Desde varita, gorro, guantes, complementos. En fin, pues bueno, quería hacer un momento a, a Alan Rickman. A Severus Snape, bueno, que para mí no vi para mí es, bueno, el mejor, mejor personaje de, de la colección de, de figuritas de Harry Potter, e incluso de los libros y, y de los films. La verdad que le, le vamos a coger un cariño automático a esta figurita. Más cositas. Bueno, ya que somos Harry Potteristas, también, bueno, hicimos una paradita en el tren para comprar algunas chuches. O sea, esto... El problema va a ser abrirlo, a ver quién coge, lo abre y lo consume, porque es, son muy bonitas y, y no queremos sucumbir. Y bueno, con permiso de, de Boba Fett, que es mi personaje favorito, bueno, pues quise coger a Kilo Ren. Bueno, en realidad tengo mi, mi corazón dividido en dos, porque de pequeño el que más me impresionó siempre fue, siempre fue Chewbacca, pero bueno. Moffat, su profesión y su final, o lo que nos creímos más los comics y la historia siguiente siempre me enamoraron. El caso que bueno que Kylo Ren es un personaje que es muy antagónico a todo lo que me había gustado de Star Wars y bueno, pues me apetecía, me apetecía tenerlo. Hay una cosa muy curiosa de de raccoon que bueno que hay cosas de diferentes precios para todos los bolsillos, para todas las intenciones. Porque, bueno, si te apetece introducirte en el mundo del cómic, puedes, puedes empezar por algo sencillo, ¿no? Eh, está Inazuma Eleven, el número uno. Hay diferentes número uno que, que están en promoción, que desde 1,95 pues, bueno, pues, puedes adentrarte en la serie. Inazuma, Inazuma Eleven es una colección, es una mezcla entre Revolution Soccer y Dragon Ball, ¿vale? O sea, para, para que os hagáis un poco, un poco una idea, que es muy simpático. Y una cosa que me ha encantado, que no me he podido resistir. Que son eh, postales con su sobre incluido. Por dos juritos pues nada, pues para felicitar cumpleaños y otras cositas, pues, pues una postal preciosa de Marvel a la vieja usanza. Pero bueno, os voy a enseñar un poquito, os voy a hablar de, de los cómics que pillé, porque bueno, yo siempre pico de vez en cuando con, con el merchant. Ojalá me pudiera comprarlo más grande, pero no siempre es posible, ¿no? Solo tirar mucho a lo que son las figuritas, que me encantan, pero bueno. Eh, han salido unas series nuevas. Y. Me gusta darle una oportunidad. Me gusta informarme previamente. Y luego, pues, pues lo adquiero. En este caso. Eh, Ichiafu. Kazuto Tatsuya. Bueno, pues. Este. Este manga es el número uno. No va a ser una serie muy larga. Y me ha dejado un poco. un poco patidifuso. Porque este autor, guionista y. y dibujante. Es uno de los trabajadores de, de la central de Fukushima Sabemos que Japón sufrió A ver, está un tsunami, está un terremoto está una explosión en una central nuclear Con la consecuente fuga de la radiación Entonces eh, él nos está contando En, en este, en este cómic que se ha editado años después Las consecuencias, todo lo que ocurrió Y su trabajo Su trabajo consiste en el rescate y la reparación De la zona de exclusión porque, bueno, no solo la, la parte de Fukushima Donde estaba la central quedó aislada Sino, bueno, todo lo que es la población de alrededor Fue evacuada Y todo pues, parece en zonas, zonas fantasmas Nos cuenta muchos detalles de su trabajo Hay un, un millón de protocolos que cumplir Los tipos de máscara Los guantes, las botas que se tienen que desechar Porque son lo que más se contamina Y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias directas eh, Nos cuenta que hay un... Un dispositivo, un DPA, que va en el bolsillo, que cuando están trabajando en la zona afectada, cada vez que pita, es porque eh, el cuerpo del trabajador ha superado la radiación que debe de recibir. Y si pita cuatro veces, automáticamente el trabajador debe de salir de allí y debe ir a la zona de descanso. <risa> la verdad que yo estaba leyendo el cómic y se me estaba poniendo el corazón en un puño. Porque además hay un número de veces que debe de pitar esa DPA en un año fiscal y cuando supera ese número de pitidos ya no puede volver a trabajar en la zona afectada la zona afectada tiene una parte romántica es decir, lo que es la fauna y la flora al no estar el ser humano controlándola ha seguido para adelante y hay una parte muy bonita bueno, que se encuentra con un ternerito que ha nacido en libertad y no tiene señales de mutación y te cuento como la gente que, bueno, los propios trabajadores que han sido desahuciados como medida preventiva de su casa, muchos de ellos están trabajando en la zona catastrófica. Y cuenta como la, al llegar a su antigua casa donde no pueden vivir, la, la maleza lo rodea absolutamente todo. Tiene un punto fantasmagórico, se ven todos los símbolos de Sega, de Sonic, Tails, en esos centros comerciales abandonados... Y bueno, aparecen periódicos y señales de... Se busca de criminales importantes que en su momento ya fueron arrestados Pero es como que en esa zona no ha pasado el tiempo, se ha quedado, se ha quedado paralizado No solo nos cuenta la zona catastrófica, sino que eh, él como japonés Aquí hay una parte muy subjetiva, piensa que debe de hacer algo por su país Y debe de ayudar a reconstruir esa zona que aporta riqueza y caché a su nación Aparte de que efectivamente... Narra cómo para ser contratados, para trabajar en F1, la zona catastrófica, hay una contrata, una subcontrata, la subcontrata de la subcontrata y un montón de mediadores que se van llevando tajada. es decir, que para cuando se ha dado cuenta Son muy poquitos yenes los que están ganando estos señores que van a la zona afectada y que, y que muchos han fallecido Nos cuenta que, bueno, que no todo es honor en Japón, sino que hay mucha gente que... ...que va un poquito a lo suyo, no solo las subcontratas sino los propios medios... ...que les dan mucho miedo dar una mala publicidad... ...y como él dice, bueno, que se supone que aquí tarde o temprano debemos volver a vivir... ...pero, pero eso ya se verá, porque la zona afectada, la zona catastrófica... Eh, ...poco a poco se va rescatando, pero hay mucho que hacer... ...porque como él dice, cada vez que cogemos y hacemos un test a las botas que son desechables aquello se dispara, aquello es una locura, amén de una pequeña denuncia que hace de que hay muchas empresas y sus contratas que falsificaban esos artilugiosos de PA para falsificar el tema del número de pitidos en el año fiscal para que los trabajadores volvieran un largo, un largo etcétera. No se puede tachar de un comis costumbrista, se puede tachar de un, un drama crítica social con tintes subjetivos, venga, vale pero que es una manera de ver desde dentro lo que sucedió por medio de un trabajador que llegó cuando ya estaba toda la catástrofe y nos enseña con sus manos y con sus ojos su experiencia vital y yo de verdad que, que os lo recomiendo pienso que deberéis de, de echarle un vistacito otra cosita que, que adquirí en la tienda un manga que se llama Livingstone, Obviamente eh, tenemos a Mano ya a Sakurai es una historia totalmente antagónica de, de lo que os he mostrado antes de la central nuclear pues, dos personajes que son sumamente diferentes y bueno, forman una brigada de funcionarios un poquito, un poquito especial en el Japón contemporáneo es una brigada de rescate de almas es decir, se dedican a buscar a gente que está a punto de suicidarse para evitar dicha acción, es decir, el número de almas ...está registrada en el estado y no se deben de contaminar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se produce una muerte eh, de forma brutal, no esperada y truculenta, ...se crea como una onda de tristeza en ese radio que afecta a las almas de las personas que están vivas. Y bueno, eh, según lo que es eh, la trama del de, de guionista... Digamos que el 90% de nuestra vida ya está escrito Y estos incidentes provocan una, una tristeza singular Que pueden empujarnos al suicidio ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Eh, la parte quizá más más interesante de, de este cómic Es que nos habla de, de la teoría de los 21 gramos de, del peso del alma eh, Nos habla de que nosotros por mucho que nos empeñemos Nuestra historia ya está escrita Pero de repente hay retazos de que nos podemos ilusionar y una pequeña acción lo cambia, lo cambia todo, porque Sakurai es un personaje que tiene alma, funciona con corazón y, y tenemos a, a Mano, que es todo pragmático, porque es un funcionario que no, que no tiene alma, entonces carece de, de asertividad con el ser humano. Entonces se ven en la tesitura de que aconsejan de forma muy dispara a esa persona que está a punto de suicidarse. Si bien Sakurai eh, puede hacer una retrospectiva en la vida de, de la persona que va a cometer el acto o en el lugar donde ha sucedido algo turbulento. Y ve donde ha habido un asesinato que ha podido provocar una depresión en este señor que quiere acabar con su vida. ¿De dónde viene toda esta historia? Pues eh, Tomohiro Maikawa es un guionista muy particular. Es decir, hoy en día estaba yo junto a un quitamiedos en la carretera un ramo de flores él quiso preguntar por qué. Y alguien le contestó que había habido un accidente, había muerto una persona muy joven. Entonces él sintió mucha, digamos, mucha asertividad y cercanía por ese ramo de flores, comprensión por esta persona que le había explicado lo que había sucedido, pero al cabo de unos segundos apareció otro señor y le pegó una patada al ramo de flores. Le preguntó a este señor por qué había pegado una patada al ramo de flores, sabiendo que podía haber sido de alguien que ha perdido la vida, y este señor que pegó la patada le dijo que que no tenía una implicación emocional con ese ramo de flores porque no conocía a la víctima y no sabía lo que había pasado. Es decir, este guionista a partir de eso empezó a escribir una historia sobre la diferencia entre las personas, su condición y el enfrentamiento con respecto a la muerte o cómo encaramos la vida. Es una historia diferente, es una historia bastante diferente. Otra de las cosas a las que sucumbí fue a El Niño y la Bestia, otro número uno, otra colección que ha empezado. ¿Por qué? A ver, eh, lo que es la novela original de Mamoru Ojosoda, según tenía entendido, eh, era muy exitosa, tanto que dio el salto y la adaptaron a la animación. De hecho, en el festival de San Sebastián... La... El film tuvo muchísimo éxito, creo que el film eh, va a llegar dentro de muy poquito a España, ¿de acuerdo? O sea, como se había generado muchísimo eh, muchísimo y muy positivo a su alrededor, tenía interés en leerme lo que es el cómic. Que el cómic es una, es una adaptación de eh, Renji Asai, mi japonés, no es muy bueno, discúlpenme. El caso es que tenía muchas ganas de echarle en el guante y leerlo, a men de que en breve también quiero hacerme con, con la novela, porque decían cosas... Básicamente muy positivas Me gusta mucho lo que es la, las fábulas Las fábulas siempre me han llamado mucho la atención Lo que es la cosificación Incluso al nivel de Vajin Clan de, de dar sentimientos y directrices humanas A objetos y animales Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención Pues aquí se, se, cumple, se cumple absolutamente todo Bueno, la historia es de Ren un niño, un niño huérfano Que vive en el Japón también contemporáneo Pero existe eh, un, una sociedad... ...un pueblo, un mundo... ...todavía en el número uno no me lo da muy a entender... ...que se llama Jutengai... En Jutengai está dominado por los animales... ...todas las especies que conocemos salvajes y domésticas... ...se comportan allí como seres humanos... ...pero son conscientes de nuestra existencia... ...en esta dimensión paralela... ...y se relacionan con nosotros lo justo y lo necesario... ...ya que piensan que somos portadores del mal rollo... ...portadores de demonios, como dicen ellos... ...pero hay un personaje... Eh, ...Kumatetsu, que es un oso que quiere optar a ser el mandatario de, de esta población de esta dimensión, que pertenecería básicamente, sería algo parecido a algo posterior a la, a la época Edo japonesa, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Bueno, pues básicamente hay dos que optan a ser los siguientes mandatarios, porque bueno lo que es el líder, el jefe, el emperador de esa sociedad de animales, pronto se va a retirar, pronto se va a jubilar, y ha de decidir quién será su sucesor entonces este campeón, este oso enorme pues al carecer de empatía y de discípulos tiene muy poquitos puntos con respecto a su rival que es un jabalí, que es un padre de familia muy noble y un luchador equilibrado es decir, digamos que la presión hace que de forma accidental este oso coja a Ren, a este niño como discípulo, como aprendiz no sabemos cómo será esto no en es el número 2 pero el número 1 me ha gustado a ver, eh, tiene un puntito de drama social porque es un niño que se ve absolutamente solo En una sociedad japonesa donde está rodeado de gente en una avenida pero está totalmente solo Y vemos una sociedad de animales que tiene su forma de operar y que es muy interesante Dos mundos se juntan, chocan, pero a la vez se aman ¿Cómo puede acabar esto? No lo sé, pero lo que es el trazo y ese guión sencillo pero bien contado Me ha llamado la atención y estoy deseando echarle el guante al, al número 2 Amén, de que quiero girar la película y que, que quiero, leerme, quiero leerme el libro. Os he comentado eh, tres número uno muy muy diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, a mí me gusta eso, me gusta hacer compras sumamente dispares y me gusta arriesgarme. Bueno, arriesgarme siempre con, con, cierto, con cierto criterio. Como os decía, en la tienda de Raccoon siempre van a estar allí para, para asesoraros, para ayudaros a, a investigar. Y bueno, incluso según me dijo Tatín, el dueño, que le mandó le mando un saludo Me comentó que bueno que no solo era especializarse en lo que es en merchan y en manga Sino que quieren abrir una puerta a lo que es lo americano Aprovechando el filón de las películas Quieren crear hábitos de lectura Es decir, que llega un niño, llega un adolescente Le apetece llevarse un, un cómic de rama Pues bueno, pues también le dan la oportunidad y le explican El que puedan conocer a los Vengadores, a la Patrulla X Especialmente ahora, ahora Masacre y bueno, pues nada, nos han invitado un día, rodaremos un especial allí en, en Raccoon, que es un sitio enorme y que van a hacer muchas actividades culturales, van a, van a tener una agenda bastante bastante apretada. Bueno, a decir verdad, no solo he cogido estos comis este merchant, cogí un par de, de cositas más, que me parecieron bastante me parecieron bastante interesantes, tuvo un pálpito, el número el número uno de, del alucinante Hulk, que bueno, por esta vez ha habido una serie de acontecimientos a raíz de, de la Secret World Y esta vez, bueno, pues el Dr. Banner no es Hulk, es Amadeus Cho Supuestamente la séptima persona más inteligente del, del universo Marvel eh, Amadeus es una creación de Greg Pak, el guionista de, de lo que es este argumental que acaba de empezar Y se ve un Hulk desenfadado, gamberro y, y muy divertido que forma parte como de una agencia que bueno, pues se dedica a combatir extrañas apariciones como de seres mitológicos. El primer número me ha parecido, me ha parecido divertido, pero sí he tenido un pellizquito con este número 1, que este sí que empieza total y absolutamente desde cero de la patrulla X, en contrapunto de lo que comenté el otro día del primer tomo aquí ya hemos llegado a, un punto de, bueno, hemos llegado a la marginación total y absoluta, y convergen los supervivientes de la patrulla que, nos, que nosotros conocemos con eh, residuos de otras dimensiones Que digamos han pasado se han rozado con la Secret War tienen un cruce de caminos con, con los inhumanos Porque el gas terrígeno está esterilizando a lo que son los mutantes que quedan en la tierra Y tienen que buscar una solución rápida Bueno, pues han sido dos número uno que también, también me han interesado pues ya os iré contando la, la evolución de dichas colecciones. Bueno, pues os, os he comentado mucho y muy bueno. bueno. pues Si os apetece, pues podéis ir a Raccoon y allí os atenderán con los brazos abiertos, que son personas muy, muy majas. Pues nada, hasta aquí ha sido el segundo acto. Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otros se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128 k con casete incorporado. Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante. Pues nada, tras mostraros un poquito de manga y este Hulk de un virtuoso Humberto Ramos, me gustaría deciros que aquí en el tercer acto tenemos inclinación a improvisar mucho, muchísimo. Yo creo que prácticamente el día antes no, no sabemos ni lo que vamos a comentar. Así somos, nos encanta. Y bueno, pues esta mañana revisando me he encontrado algo que, que me ha encantado. He encontrado un trocito de, de mi infancia. Pues bueno, antaño... Había revistas de videojuegos, como dije antes, en cine no había, no había internet, la información era boca a boca o mirar las fotografías del juego que había en los expositores de cinta, en, en los videoclub, cosas, cosas de ese tipo el caso que me encontré una, una microhobby tengo varios números de, la, de lo que es la microhobby que era una revista fantástica, el Spectrum era un ordenador que se vendía muchísimo si bien conocí muy poquita gente que tenía un MSX, MSX tenía entrada de cartucho y eso hacía que, bueno, que algunos juegos de naves uf, le pegaran una tunda a los de Spectrum. Pero, pero bueno, a mí me encantaba mi Spectrum más 2 incluso tenía un 48K, como algunos decían cariñosamente, el GOMAS. Y, y bueno, ahí y eché mil y un ratos maravillosos y, y fantásticos caso que me gustaría comentar un poquito esta, esta revista que me encontré bueno que tiene unas pautas concretas que se repetían que se repetían en otras esta fue especial Golden Axe eh, ya te entraremos en Golden Axe el caso que la cinta de, de Micro Hobby, porque esta revista te venía con una cinta de cassette te venían demos para que lo jugaras, o sea que el tema del demo no es nuevo de Playstation 3 ni muchísimo menos la cinta la podías comprar por 395 pesetes, te venía un cassette con demos para jugar y juegos completos incluidos Concretamente en este número venía Xenon, un juego de naves que era bastante guapo bueno, pues os cuento un poco por encima esta, esta revista tenía, tenía dos secciones de las cuales yo estaba total y absolutamente enamorado uno era el mundo de aventura y, y la otro era el, el viejo archivero que, que eran propiedad de Andrés Samudio, para mí uno de los más grandes eh, este caballero eh, lo que es la aventura gráfica, el RPG el juego sesudo ese juego donde tú tenías que razonar y lo aleatorio quedaba de lado pues todo eso, este señor fue el responsable de traerlo de traerlo a España era un tipo genial un maravilloso guionista y a bueno, le debo dos de mis juegos favoritos está Cozumel Cozumel es, es fantástico ese es aventurero que naufraga en la isla de Cozumel ...y tiene que buscarse la vida y tiene que descubrir todos los misterios de la isla... ...y también hay otro grandísimo, enormísimo juego como es la aventura original... ...que bueno, que ha bebido muchísimo, muchísimo de, de los relatos de, de espada y de brujería... ...y bueno, de Samudio hizo muchísimo y, y muy bueno... ...y bueno, su sección del de, de archivero pues eh, cubría las necesidades y contestaba todas las preguntas... De todas esas personas que estábamos tan enamorados de, de los juegos de aventuras, de estos juegos que eran los primeros juegos de, de RPG, conversacionales, que eran mucho más concisos y, bueno, y en el mundo de aventura eran artículos que te explicaba que era el pillaje, el, los tipos diferentes de criaturas que podíamos encontrar, nos aconsejaba, y bueno, de aquí a Andrés Amudio le quiero mandar un abrazo muy grande porque, bueno, pues gracias a usted todos nosotros hemos pasado unos ratos maravillosos y gracias por pues ese libro que hiciste de, de la aventura, por todos esos artículos y, en fin, que me faltan palabras para expresar la gratitud. Porque, bueno, gracias a usted estamos un poquito aquí, se lo puedo asegurar. El caso que, volviendo a, a lo que es la microhobby me ha hecho mucha gracia porque tiene su sección de primicia porque las primeras pantallas de Regreso al Futuro 3 para Spectrum o por ejemplo eh, el mercadillo de juegos que tú tenías que mandar una carta para que te mandaran los juegos por correo a tu casa y una sección que era Minutos Musicales donde un caballero lo dio absolutamente todo para mandar por correspondencia el código para poder escuchar las notas de la lambada en el Spectrum 48K esto es Enorme, ¿no? Enormísimo Pues, por supuesto, eh, es una revista que le sacaba muchísima utilidad al Spectrum En el adaptador laboral, la, un ordenador que tenía mucho y muy bueno Era muy interesante y siempre luchaba contra, contra sus hermanos mayores Tenía la sección de, de análisis de videojuegos Que los análisis siempre se hacían con mucho respeto, con mucho cariño Con un lenguaje muy culto, a veces prácticamente sespiriano y bueno, pues aquí hablaba un poquito de Golden Axe Golden Axe, para mí, si hablamos de SEGA Después de alter Beas es el que más me gusta, el Golden Axe Lo curioso es que después de la arcade que tuvo tantísimo éxito Ha tenido conversiones de todo tipo Desde las consolas a los ordenadores Y yo creo que no se ha escapado absolutamente ningún sistema Y lo curioso es que Mega Drive, como tenía un nivel más Variaba el final Pero en Spectrum sí querían ser fieles al final de la máquina arcade bueno, conjugaron y exprimieron al máximo el espectrum, su paleta de colores, para lucir el palmito... Pero como bien reza en el artículo, los personajes estaban dentro de un recuadro negro... Para que pudiesen, pudiesen expresar color y movimiento, mientras que el tortuga Ninja ya no tenía ese problema... Pero aún así, según ellos, se le, se le perdona. Y le dieron un 90% en el apartado de adicción. Si os digo la verdad... Eh, yo creo que la versión arca de Mega Drive y la de Spectrum son a las que le tengo yo más cariño incluso más que a la de Amiga porque tengo estos momentos de, de mi vida atesorados en mi corazón, había diferentes cositas y eh, bueno, me hace mucha gracia la, la publicidad de Aprenda a desenvolverse en inglés en 50 minutos era muy final de los 80 primero de los 90 no otra cosita era que, bueno, como no existía Wallapop, estaba la sección de ocasiones de te lo vendo te lo compro, te lo cambio de, bueno, funcionaba por carta, muy pocos valientes daban su, su número de teléfono y me he encontrado, bueno, pues básicamente una carta que, que escribía a Samudio y compañía preguntando un montón, un montón de cosas, bueno, que algún día pues te la entregaré en mano caballero, que me encantaría Y. Pues ya casi que para concluir Sí, el apartado de trucos, Pocket, como decían ellos y la, la suscripción, que si te suscribías en su momento, te hacían un regalo valorado en 4.950 pesetas, que era una pistola. Pues sí, era, era otro momento donde los programadores españoles eran valorados, reconocidos por su talento, rivalizaban con la producción de cualquier país y, y España estaba, eh, bueno, básicamente era el objetivo. De todas partes, pues tenía, tenía unos títulos. Títulos no. Titulazos. Así que si tenéis oportunidad de jugar a un Spectrum más 2, más 3 del 48K, no perdéis la ocasión. Eh, si efectivamente he escuchado, el, el, el, ya es un hecho que va a salir una consola portátil emuladora de, de juegos de Spectrum. Posiblemente, mmm, si puedo, si tengo oportunidad, la aprobaré. La probaré la cataré, a ver si me hago con ella. Pero de verdad, si tenéis oportunidad de un 48K con la unidad de cinta, un radio cassette de los antiguos de irse a la playa para cargar un juego, eso es una experiencia en la vida. Porque sí, había que esperar mucho tiempo. Me recuerda, bueno, aquella vez de mis vecinos, mi persona, esperando 15, 20 minutos para que cargase un juego, nuestra cara de ilusión. Porque para poder llegar a este punto hemos pasado por, por todo eso. Así que bueno, pues les mando un abrazo y un aplauso enorme a la gente de, de Micro Hobby bueno, y de Micromanía. Cuando era esa revista enorme que tenía, que tenía tamaño de sábana. Que a mí, a mí, personalmente, era la época en que me gustaban más las revistas físicas. Porque tenía muchas cosas buenas y porque tenía Andrés Amudio Bueno, antes de que me ponga lacrimógeno del todo, quiero enseñaros una cosita porque me encontré con, con, mi colega Iván de, de todo Game Boy y estuvimos hablando un poquito y cuando me di cuenta pues tengo una cosa nueva. es una Game Boy Pocket, sí, pero está tuneada blanco y negro pero iluminada es decir, podéis jugar a vuestros cartuchos de, de Game Boy de blanco y negro o de verde, de toda la vida con iluminación, se puede ya jugar con, con la luz apagada y se puede tocar el contraste, como es una Pocket tiene, tiene esa opción en el caso que Iván, de todo Game Boy, pues bueno, pues si estáis interesados, podéis poner en contacto con él y os explicaría cómo, cómo sería la operación o, o lo que es el, el tuneo de, de vuestra Game Boy Pocket Yo no sé cuántas tengo ya Pero es que a mí me encantan Como os he dicho Me encantan las Game boys Me hacen falta cajones Pues... Otra cosita Ya para terminar Un amiguete me preguntó Por el Facebook Sobre el tema de, de la, son la japonesa El enchufe Mira, la Nintendo 64 tienes dos opciones, ¿vale? Mira, Esto es un adaptador de corriente que bueno, que por lo visto es sangre de unicornio Cada vez menos ferreterías y tiendas de electrónica lo tienen De 220 a 110 ¿Vale? Que se compra y simplemente pones el enchufe de tu consola Lo pones aquí Lo pones a la toma de corriente nuestra Nuestra toma de tierra, ¿vale? Porque si no se quemaría Y otra opción, si es una Nintendo 64 Tiene este adaptador de corriente Quitas el adaptador de corriente de tu Nintendo 64 japonesa Y pones este, que es PAL Y se acabó el problema Bueno, pues damas y caballeros hasta aquí el tercer acto. Bueno, pues eh, damas y caballeros, antes de, de que nos vayamos cada uno por nuestro lado, me gustaría deciros alguna cosita. Pues bueno, acercaros a, a las bibliotecas de, de vuestro municipio. Eh, concretamente he estado en la biblioteca de Montequinto, que está aquí al ladito, y Montequinto tiene o bien un mercadillo de libros, que encuentras cosas. Increíbles de terror, ciencia ficción, etcétera ¿Quién sabe lo que puede necesitar o te puede gustar en ese momento por un eurito? O incluso regalan libros. En este caso, me han regalado Los Pájaros. Los Pájaros es la novela original en la que se inspiró el rey de la ironía dramática, Alfred Hitchcock. De acuerdo Si bien eh, la novela con respecto a la película se parece como un coco a un autobús, eh, ergo guarda la, la esencia que es lo que hacía el maestro Hitchcock. En fin, donde quiero ir a parar, acercaros a vuestras bibliotecas, donde hay material que es gratis y debéis ir para sacar cositas, que es una forma fantástica y gratuita de, de culturizarse. Eso es muy importante. Otra cosa que, que se me ha olvidado comentar, bueno, he eh, bueno, eh, hecho un pequeño placer culpable... No no todo han sido los cómics Esta maravillosa Game Boy modificada Para que tenga luz eh, He adquirido El Street Fighter eh, para Satur japonesa eh, de, la, de la película donde salía Kylie Minogue y Jean-Claude Van Damme Lo sé, es para apedrearme Pero como decía Chuck Palamyuk En el club de la lucha De vez en cuando, damas y caballeros Debemos tocar fondo En fin, es una cosa que está ahí para la colección Y bueno que un par de cervecitas después me echaré unas risas muy apañadas. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. Eso, eso es así. Pues mira, también voy a aprovechar para mandarle un abrazo enorme a mi amigo Adrián, mi antiguo compañero de trabajo, que, que me ha comentado que tiene un proyecto de un blog de videojuegos retro. Adrián, tú tienes mucho y muy bueno que compartir, y yo te tiendo mi brazo, te tendemos nuestros brazos. Y estamos deseando que le den luz verde Estamos deseando verlo Como decía el gran Andrés Samudio hace muy poquito Decía que No somos frikis nostálgicos Somos Creativos con memoria Damas y caballeros Un abrazo enorme, hasta aquí el tercer acto Y que seáis muy felices, hagáis lo que hagáis